Buenas, bienvenidos una semana más al resumen semanal de iPhone Digital. Hoy estoy con mi compañero Raúl López. Buenas. Y yo, que soy Héctor Linares. Y nada, vamos a traeros un poco todo lo que ha ocurrido esta semana en el mundo de iPhone, de Apple y de la tecnología en general. Bastantes cositas, bastantes fallos de seguridad. Hoy va a haber mucha cantidad de información, No vamos a centrar muy poquito, pero bueno, Sí. Y nada, simplemente recordados eso: que este vídeo lo grabamos todos los domingos, os hacemos un pequeño resumen. Así que suscribiros si queréis estar al día de las noticias de iPhone y de Apple y del mundo de la tecnología en general, y darle al like si os gusta este vídeo. Claro. Y nada, Raúl, comienza a ver qué tienes que contarnos. Sí, simplemente tengo que decir que empezamos y dentro cabecera. ¡Ups! <risa> Vale, ya hemos vuelto de la cabecera, <ríe> que era una sorpresa para todos. Y bueno, antes de con eh, continuar, eh, sí, quería saludar a, a David, a David Feria, un compañero, un amigo nuestro que tenemos en común, Héctor y yo. Agradecemos muchas veces sus su opiniones, sus propuestas de contenido y bueno, desde aquí, pues un saludo que nos sigue todos los domingos. Y bueno, la un, verdad un que... Un usuario muy activo. Sí. Y bueno, y nada, que queríamos saludaros y bueno, pues hemos aprovechado este vídeo Y luego al final también saludaremos eh, a otra persona más que no lo ha pedido Pero bueno, eh, vamos a repartirlo si no se nos va a extender mucho la cosa <risa> eh, Bueno, pues eh, me gusta no comentarle algunas cosas a esto de lo que vamos a hablar Porque así él no sabe de lo que, que va a ocurrir y así pues es todo un poco más natural tú sí, vamos a ver mismo. qué tiene traes esta semana, no tengo ni idea Sí, es el invento, vamos bueno, a estoy intentando echar un vistazo ¿Qué? a los no, no que no tienes, nada. pero <risa> venga, va Digo que <risa> hoy en día ya pues todos tenemos un teléfono móvil inteligente, luego salían también los los relojes inteligentes, ¿no? Y bueno, ya hay un día, hay muchas cosas que. pues ya se llama son inteligentes ¿Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que puede ser la siguiente así, no sé, piensa algo? El microondas inteligente <risa> Bueno, tú solo piensas ahí en, en jalar o oh, comer, ¿eh? Sí, algo <risa> bueno, no, no será Bueno, pues resulta, ya os digo, y os pondremos algunas imágenes y, a, y algún... No sé si podemos poner parte del vídeo no, ¿vale? por el tema de derecho de autor Pero Rafael Dimec lo que ha inventado es un espejo, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, no es que haya inventado el espejo, sino lo que ha hecho es, ha cogido un espejo eh, lo lo ha vinculado con un altavoz y con algún otro tipo de procesador Ajá. Y lo que ha hecho ha sido, ha podido proyectar o se pueden ver iconos en el, en el espejo Entonces tú lo que puedes hacer es a lo mejor o, o hacer clic en el icono del tiempo o algo así por ejemplo Por la mañana cuando te vas a poner a cambiar de Y te va a decir el tiempo que va a hacer hoy, ¿no? entonces pues ya puedes elegir pues, si va a hacer mucho frío, calor, eh, si va a llover, etc Y son los iconos igual que tú ves en, en, en iOS, es decir uh -huh. cualquiera de ellos puedes usarlo y, y lo proyecta en, en el espejo bueno, bueno, No pero... me preguntes técnicamente exactamente cómo lo ha hecho ¿Pero funciona? Es decir, ¿el vídeo que dices se ve funcionando o... Sí, yo no sé hasta qué punto se ha metido algo de postproducción y es un fake o no. Yo ya os pondré alguna imagen para que lo podáis ver. En uh -huh. el post también veréis el vídeo real o el vídeo en movimiento. Y la verdad que me pareció muy curioso, lo vi y bueno, por eso también decidí un poco escribir un, un artículo sobre eso. Ya os dejamos como siempre el enlace para que lo podáis ver si tenéis curiosidad. Muy curioso, o sea, tenemos ya el, el, y espejo. el espejo inteligente, ¿no? <risa> sí. Te puedo decir qué tal de guapo o de feo estás. ¿no? No, eso no es antiguo, porque ya es la respuesta. <risa> bueno, pues, ¿quieres que te comente yo alguna cosilla? Sí. Vale, pues parece que últimamente soy un poco el que trae las noticias sobre los hackeos, sobre los fallos y hoy todo lo que traigo va en esa línea, ¿vale? Bueno, perfecto, así si tenemos algún problema pues podemos solucionarlo. ¿vale? Sí, siempre sí está bien que, bueno, si veis que algo de lo que decimos coincide y os pasa a vosotros, a ver si podemos intentar echaros una mano. Bien, la cosa es que se ha detectado unos pequeños ataques, no sé si llamarlo ataques, digamos que son spam que llega a usuarios de iCloud a través de la aplicación de Calendar, ¿vale? Están llegando muchos mensajes del tipo compra estas gafas ray a 9 dólares, eh, compra las botas Timberlake, que esas como se llaman, eh, a, a 20 dólares también o sea, en plan, productos que a todas luces tienen un precio excesivamente rebajado, ¿vale? y no te llegan un mensaje, te llegan a lo mejor 10, 20, 30 incluso cientos de ellos, ¿vale? Bueno. o sea, spam en, en toda regla la cosa está en que Apple ha detectado que eso está ocurriendo y está intentando solucionarlo de alguna manera pero de momento lo más que puede hacer es mmm, detectar esas cuentas y bloquearlas, de momento automáticamente no funciona, ¿vale? y claro, a los usuarios eso es, es un problema pues dime, dime cómo tengo que hacerlo, porque yo tengo el calendario. ¿Qué creo tengo que ¿Ha llegado problemas de ese tipo? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Mira, la solución que están proponiendo de momento, y esto es una propuesta entre usuarios, no es que la haya ofrecido Apple, es que en vez de las notificaciones aparecerte en el dispositivo móvil, sí. conectarlo para que las notificaciones te lleguen por email. ¿Por qué? Porque los filtros de email son mucho más sofisticados que los de notificaciones. Claro, es una, una tecnología que lleva muchísimo tiempo funcionando, entonces detecta muy bien cuáles son los, los problemas. A los los emails que tienen contenido de tipo spam, entonces de esta manera nos podemos quitar un poquito de encima, pues ya está incluso si te llegan los mensajes, lo conveniente es no rechazar las solicitudes, porque entonces a la otra persona es muy probable que le llegue un mensaje de tipo el usuario tal ha rechazado eh, tu notificación, entonces vale. él o ella o lo que sea, o la máquina ya sabe que, que tú estás ahí, que existe el grado usuario y que eres activo en ello. Entonces aún te mandan aún más mensajes. Claro, lo que mejor es no hacer nada, es intentar evitarlo. Otra solución será copiar todos esos mensajes a un nuevo calendario que te creas y luego borrarlos. y Bueno, cosas un, un poquito más sofisticadas, estamos explicado en el artículo. Sí. Pero vamos a ver si Apple consigue ponerle solución pronto, de forma automatizada, para que esto no, no moleste. Porque la verdad que es bastante molesto. También pondremos alguna captura, supongo que se habrá ido poniendo en las que hablamos de, de esto. Sí. Y, y bueno, puedes ver que te llena la pantalla de notificaciones. Bastante, bastante molesto. Vale. Eh, más cosas que podemos seguir comentando. Voy a hablar rápido unos cuantos tutoriales que hemos hecho esta semana para que luego los podáis ver y a lo mejor os pueda parecer interesante a mí sobre todo el, el primero de todos que me ha, me ha gustado era uno que por ejemplo cuando una vez estás eh, mirando todas las ventanas que hay en tu, en tu iPhone o estás viendo, viendo las pestañas de tu navegador de repente <risa> sin querer le das a la, a la cruz y se te cierra la pestaña y ya no te acuerdas en la web en la que estaba. bueno bueno eso es un clásico pues bueno eh, os voy a explicar cómo en, en el iPhone luego también en el iPad porque funciona diferente de una forma u otra en el, iPad, en el iPhone perdón, tienes que estar dentro del navegador Safari, cuando estás en el navegador Safari tienes que darle al botón que son dos, dos cuadrados, unos superpuestos y se aparece todo en modo ventanas o en modo pestañas y cuando estás en modo pestaña, le das al más que hay abajo del todo y entonces te dice eh, cuáles la son las pestañas que han sido recientemente cerradas, las seleccionas y ya te vuelve a abrir la pestaña que ha cerrado por error o a lo mejor la última vez que la verdad, la verdad o sea, que el truco es para recuperar las que ya has cerrado no no para evitar cerrarlas ahí no hay no, ¿no? eso ahí no hay vueltas o sea, si apuesta. metes la gamba las has metido no exactamente <risa> vale bien luego si tienes un iPad es algo parecido En eh, el más que es el que abres una pestaña nueva lo mantienes apretado y lo mismo, te va a aparecer las pestañas que has cerrado últimamente o alguna por error y perfecto, ya está eh, la has recuperado porque algunas veces no te acuerdas de, la, de las, eh, donde estaba navegando etcétera, la verdad, <risa> que me ha parecido bastante útil y bueno, lo hemos compartido vale, pues un buen consejo sí eh, más cosas rápidas, así, eh, luego también eh, los usuarios que tengas un iPhone 7 para reiniciar algunas veces cuando se te bloquea el iPhone, eh, pues si te queda la pantalla en negro, pues tienes que apretar el botón Home y el botón de encendido apagado vale Ajá, la combinación sí. para, para poder sí. eh, reiniciarlo, ¿no? tienes que mantener una 10-15 segundos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con los iPhone 7? Como el, el botón de home de inicio ahora ha cambiado y es un a, táctil, ¿no? es un poquito más táctil, eh, ahora lo que tienes que hacer es mantener apretado el botón de encender y apagado, pero aparte del botón de, creo que da el volumen de, de menos, ¿vale? Uh -huh. Para poder claro. hacer el mismo proceso. Eh, lo digo porque si alguna gente que tiene un iPhone 7 intenta buscar información de cómo se... Cómo se reinicia el iPhone, vais a buscar información de cómo se hacen los modelos anteriores y no, no, no, no va funcionar, a funcionar. ¿no? Vale, sí. Claro, que lo han cambiado lógicamente por eso, porque así usas los dos botones físicos en vez de usar uno que es de tipo táctil que puede llegar a bloquearse. Exactamente. Vale, vale, interesante. Eh, luego, dos más que tengo por aquí. Sí, vale, interesante. <risa> Hablando del iPhone 7, eh, claro, puede ser que os interese, a lo mejor tenéis la funcionalidad que tiene. El modo retrato significa que tú haces una fotografía, uh -huh. eh, la persona que está, por ejemplo, delante sale enfocada y luego el fondo sale desenfocado, ¿no? Uh -huh. Es un efecto bastante chulo uh -huh. y luego también yo lo he encontrado, o sea, uh -huh. piensas, es que si no tengo un iPhone 7 no puedo hacerlo, pues ahora te voy a hacer una aplicación que, que lo emula y que funciona bastante bien y no hace falta que tengas un jailbreak. Ajá, uh -huh. vale. Entonces, eh, otra cosa que he encontrado, que, que bueno, haciendo el, el artículo, eh, útil es cuando te haces un selfie, imagínate que nos hacemos un selfie y hay alguien detrás que te molesta o que está pasando por la calle y no, y no te mola pues uh -huh. perfecto, haces ese, con ese efecto, con esa, con esa opción o con esa aplicación, salimos tú y yo enfocados y todo lo que hay detrás pues sale desenfocado, A lo mejor el típico gracioso que se salta por detrás y tal no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Bueno, es interesante, Entonces, pero hay que ver si funciona bien porque ese tipo de sí. aplicaciones, bueno, no, no siempre funcionan bien Ten en cuenta que una es una aplicación, el sistema el iPhone 7 es un sistema que ya está por hardware y claro. integrado de una forma pero bueno, uh -huh. lo emula bastante bien, se llama la aplicación FabFocus y lo único que luego cuando haces la foto a lo mejor si te queda un fallito pues tienes que retocar un poco el borde para difuminarlo y tal. vale Funciona sí. más o menos bien. Yeah. Bueno, antes de que gastarte los 700, 800 euros sí, o sí, unos si no tienes 700, suerte, de dólares tener ese tipo de dispositivos pues bueno, es una, es una opción muy interesante a la gente claro. que le gusta mucho la fotografía le, le puede gustar uh -huh. y bueno, más o menos eso es el tema de, las, de los, un poco los tutoriales que ha habido esta semana, o sea que cuéntame alguna cosita más y ya vamos Has pues ha habido contenido interesante, bien, pues yo te comento otro fallo, otro problema, ¿vale? Soy aquí el portador de, de malas noticias. Bueno, parece ser que en iOS 10.1.1, algunos usuarios están diciendo que tienen problemas con la batería de su dispositivo. Y tanto da que sea un 5S, un 6, 6S, 6 un 7S, no sé si ha llegado a haber alguien que se queje. Vale, Y esto está pasando ahora mismo en los foros de, oficiales de Apple, tendremos un enlace o en la pantalla, ¿vale? Y podréis ver cómo los usuarios están entrando para quejarse de este problema. La cosa está en que cuando llega la batería más o menos a un 30% de la, de la capacidad de carga, sí. de pronto se empieza a descargar hasta el 1% en cuestión de segundos. ¿Vale? Vaya. Y, el, y el dispositivo se te apaga. Bueno, la, claro, la gente extrañada dijo: Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo puso a cargar y en el momento de ponerlo a cargar, en cuestión de segundos igualmente pasa del 1% al 30%. Hay un, hay un fallo, hay un fallo ahí, ahí en ese, en ese rango. Pero a partir de ahí ya todos son problemas. A la gente ya empieza a darle problemas de todo tipo. De que no le carga bien, que se descarga. Incluso el usuario que creó, que puso el primer artículo en el foro, el problema que tiene es que lo, deja, eh, lo apagó antes de irse a dormir con el 80% de batería y cuando se despertó ya no le quedaba batería. Es decir, que estando incluso apagado, el dispositivo seguía gastando batería. Todos los usuarios que han puesto una publicación de este tipo tienen todos en común que usan iOS 10.1.1. Entonces parece, parece ser parece que algo pasa con esto, pero Apple aún no se ha no se ha posicionado, ¿vale? o sea, no ha dicho nada de si esto es así o no y claro, no son tres o cuatro, ya son 24 páginas del foro llenas de usuarios con este tipo de problemas y ya digo, de todo tipo de dispositivos. Imagina toda la gente que tenga el mismo problema que no está escribiendo en el, el foro, que siempre te tenga el problema y no lo ha comunicado de ninguna forma, ¿sabes? Exactamente, entonces es bastante importante, hay incluso quien dice que es iOS 10.1.1 el que a lo mejor está sacando a relucir problemas de la batería de baterías que estén defectuosas, de serie o que tengan algún problemilla con, este nuevo, con esta nueva actualización, quizás se esté saliendo a, a, resol, a relucir perdón, este tipo de problemas, por algún proceso intensivo que haga o cosas por el estilo. Sí. La verdad que es preocupante, claro, porque no sabes si te puede llegar a pasar algo, y hay personas que están intentando actualizarse a la beta 10.1.2 claro. a ver si esto lo corrige, pero de momento nadie ha comunicado sus, eh, vamos, sus avances en este sentido. Mm. La verdad que, bueno, no sé, no sé qué puede pasar, ya veremos, esperemos que Apple eh, diga algo pronto y sepamos si van por ahí los tiros o, o es otra cosa, no sé. Pues me parece bien que me comentes el tema de la batería porque uh -huh. resulta que también hace poco Apple ha iniciado un nuevo programa de reemplazos gratuitos de baterías de iPhone 6S uh -huh. eh, porque han salido defectuosas eh, aquellos modelos de iPhone 6S que se fabricaron entre septiembre y octubre de 2015. Y vale. bueno, ya no solo si ahora mismo hacer un reemplazo de tu, de tu batería, sino también si la has comprado, o sea, la has reparado y te has gastado un dinero para cambiarla porque tenía ese uh -huh. problema, eh, también te paga el dinero o te devuelve ese dinero que te has gastado. Si quieres saber si tu iPhone 6S entra dentro de ese programa, eh, te dejamos el enlace a nuestra publicación que te lleva a la página oficial de Apple donde pones, introduces el número de tu iPhone y ahí comprueban y te dicen si eres apto o no para poder... Eh, eh, aprovecharte de, de ese programa, que, que bueno, te va a reemplazar ese, ese problema. Ajá, se ve la batería gratis si estás dentro de esa franja, ¿no? Sí, y yo creo hacer? que ha, ha habido otros problemas parecidos y yo <risa> creo que también Apple se lo toma muy en serio porque después de lo que ha pasado con el Galaxy Note 7, eh, lo, lo que tienes uh -huh. que hacer lo más rápido posible cambiarlo para que la gente no se queje y no haya problemas y tal. entonces y bueno de momento se ha movido sí. bastante pues rápido creo ¿no? que si algo estamos más o menos de acuerdo todos los usuarios es que el servicio técnico o la atención al cliente suele ser bastante bueno sí. hay excepciones, claro está uh -huh. y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa y cuánto supone esto para, para Apple y cuántos usuarios realmente están afectados y bueno, ya una última cosa también, uh -huh. tú dices cosas malas, pues venga, vale, voy a <risa> llevarme también en la parte mala y no siempre que sea Héctor. Eh, sí, eh, el iOS 10.1.1, que parece ser que va a ser la, la versión negra de, de iOS 10, uh -huh. han descubierto que también tiene un fallo a la, a la hora del la, bloqueo de la activación. Es decir, tú cuando entras y está vale. bloqueado el dispositivo porque, no, porque se ha reiniciado, porque lo ha restaurado, etc. Eh, tienes que poner tu clave de iCloud, tu contraseña, inicias y ya puedes entrar. Uh -huh. Pues si tú ahora mismo eh, coges el, el iPhone o el iPad de cualquier persona y empiezas y entras, y luego entras en la parte de, de, del, del wifi, las, las, la configuración, uh -huh. empiezas a poner el nombre de, de una wifi y la clave, le empiezas a meter un montón de símbolos, iconos, un montón de, de numeración, etc. pero cadenas super largas de, de caracteres, sí. eh, uh -huh. etc. y luego incluso si lo giras para que se active el sistema de, de rotación y aparte le añades el Night nice Shift uh -huh el sistema lo vuelve loco, el sistema de... <ríe> es, que es normal, ya me estaba volviendo loco hasta aquí, pero... <ríe> sí, el sistema de bloqueo de, de, de, de activación con todo ese tipo de cosas se, se vuelve tan loco Ajá. que llega un momento que entras, en, entras dentro de, del iPhone en la pantalla de inicio. Entras por muy pocos segundos, entonces lo que tienes que hacer es darle al botón de apagado encendido para que ese tiempo se pueda alargar. Entonces, Ajá. de esa forma te puedes saltar el, el bloqueo de activación. Y Vaya. eso se ha descubierto hace poco también. Vaya, Ya es el segundo que sacamos en dos semanas, ¿no? Sí, okay. y ahora lo de la batería, vamos. Si, ten, si tenéis esa versión y funciona, es un milagro, la verdad. Sí. ¿Tú qué estás ahí en iOS 10.0 todavía? Eh, yo estoy con la beta. La beta, ah, Sí. Vale. O sea que, bueno. Salvo. Ya veremos si te pasa algo, ¿no? Sí. Pues nada. Falta saludar al este youtuber que, bueno, nos... se llama Diego Yo vinazo, yo vinazo que sí, voy a decirlo bien, que si no <risa> luego ha pasado, que quería que les saludásemos eh, pues aquí nuestros saludos desde iPhone Digital, tanto de Héctor como mío, y bueno, os agradecemos los comentarios, nos animan mucho que, que nos digáis, por lo menos que os eh, eh, nos dais consejos de nuevos comentarios de cómo eh, bueno hacer los vídeos, y por mi parte nada más Héctor. Pues nada más, también eh, saludar a Diego y a todos los que nos habéis visto o escuchado por el podcast. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, dadle al like si os ha gustado, suscribiros Y eso, hasta la semana que viene. Vale, Adiós. nos vemos, hasta luego.